Santos Laguna contra Tijuana en vivo, horario donde ver por hoy en TV el partido de la jornada 10 del clausura 2022. Santos Laguna y Tijuana cierran acciones de la jornada 10 del clausura 2022, este domingo 13 de marzo en el Estadio Corona, partido en el que también se implantará la campaña Unidos Somos Más Fuertes, un encuentro que pinta para ser un buen espectáculo, ya que en sus últimos 5 resultados no han empatado en el marcador. Santos suma 8 puntos, producto de dos victorias, dos empates y cinco derrotas y se ubica en el puesto 14. Con la victoria buscará meterse a la pelea por los primeros 12 lugares. Tras el mal comienzo del torneo fue hasta la jornada 7 que los guerreros consiguieron su primera victoria ante Cruz Azul y después en casa ante los Pumas. Santos buscará regresar a la senda del triunfo tras sufrir un descalabro por la mínima de Chivas en la jornada pasada. Por su parte Cholos llega con dos victorias al hilo, pero no con el mejor ritmo, ya que no disputó el partido de la jornada 9 ante el Atlético de San Luis tras proponerse por los actos de violencia en el estadio Corregidora. Este partido se jugará hoy domingo 13 de marzo del 2022 y se dará inicio a las 19.00 horas, tiempo del centro de México, donde será el partido. Este encuentro se dará en el TSM Corona y lo podrás ver completamente en vivo a través de la señal de tu DN. También abajo te estaremos dejando un enlace donde puedes Ir a verlo siguiendo las instrucciones. Y hasta aquí el video, no olvides en suscribirte, dejar tu like y comentar ahí abajo.